Buenas, se viene un trailer de GTA San Andreas que lo sacaré hoy, pero antes de todo de seguir el video este tráiler bien bueno, quiero que den su like. 뜬금없는 뜬금없는 뜬금없는 뜬금없는 뜬금없는 Se viene el trailer Se viene el juego de De San Andrés Al canal de Tanque Juega Denle like al trailer si quieren ver este video